Muy buenos días para todos De Juan Pablo El día de hoy voy a hacer un circuito De abdomen Vamos a hacer un circuito, una rutina de abdomen ¿Qué cosa voy a hacer hoy? Voy a hacer tres ejercicios A cuerpo libre Voy a hacer tres ejercicios Con la fitball O con la pelota o con la pala Voy a hacer tres ejercicios Con la rueda Esta rueda es el demonio, es el diablo Nos hace llorar y tres ejercicios con el elástico inicio primero con inicio primero a cuerpo libre después paso con elástico después paso a la, a la fitball o a la pala y por último paso a, a la rotera voy a hacer una secuencia que como lo vamos a trabajar este ejercicio voy a, vamos a trabajar 30 segundos de, de, de, de, de trabajo, de esfuerzo con 15 segundos de recupero Cierto, ustedes recuperen lo pueden hacer que de 10, yo lo hago de 15 porque así tengo tiempo de cambiar de, de cuerpo libre al elástico, del elástico a la pala, de la pala a, a, la, a la rueda. Muy bien, gracias a todas las personas que nos guardan de México, Ecuador, Colombia, Italia, España, Venezuela, Argentina, México, todo el mundo. Muchas gracias para todo. Vamos a iniciar. Entonces, eh, vamos a poner aquí La pelota. La pelota. Eh. Yo me hidrato, me hidrato, me hidrato porque está haciendo un poquito de, de calor, estamos en verano, ¿no? Ah, ok, deliciosa con esta agua. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me voy a preparar, me voy a preparar para este, este, este circuito o, o rutina de abdomen, ejercicio a cuerpo libre, con la banda, con la rueda y con el elástico. Ok, prepárate, prepárate, prepárate tú vas a dar el máximo, el 100%, ok, ok, en la vida todo tiene un precio, nada nada se regala, nada se regala, hay que sufrir y así llegamos a, a nuestros objetivos, nuestra meta, lo importante es que tú le metas empeño, dedicaciones y, y mucha voluntad y verás grandes resultados, ok, se va a iniciar, mi timer, mi buscar mi timer, buscar mi cronómetro, mi cronómetro, mi cronómetro. Preparo aquí mi, mi la, la, colchonetica para iniciar nuestro, mi primer ejercicio, mi primer ejercicio, eh, que será cuerpo libre. Luego esta colchonetica tengo que limpiarla mejor, ¿no? <ríe> ok, perfecto, perfecto. 30 segundos con 15 segundos de recupero. Ok, con todas, con toda la energía. 3. Ok. Estamos grabando, vamos a buscar el timer que no lo veo, no lo veo el timer, no lo veo. No lo veo aquí el timer, el cronómetro. El cronómetro. ok, lo encontré, lo encontré. Prepárate. 3, 2, 1, inicia. 4, 3, 2. Nuestro primer ejercicio, guarda cuerpo, vamos, Toca. Toca. Toca. Toca. Toca. Guarda el punto el punto fijo manos derechas, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, nuestro primer ejercicio a cuerpo libre, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, ok, perfecto, nuestro próximo, nuestro próximo, me preparo con la banda elástica, con la banda elástica, con la banda elástica. Con la banda. Con la banda. Ok. Pádalo. Uno. pa, Alternado. Alternado. Alternado. Alternado. Alternado. Alternado. Alternado. Sí. Sí. Lentamente. Sí. Sí. Vamos. Sí. Vamos, vamos. Vamos. Eres fuerte. No te paras. Ah, Continúa. Continúa. Okay. Perfecto. Nuestro próximo. Nuestro próximo. Vamos a usar la, A usar la pala, la pala. La pala o el balón. El balón, el balón. El balón. Vamos a hacer esto. Uno. 2 3 4 5 mucho equilibrio 3 8 7 perfecto nuestro próximo vamos a usar la rueda la rueda la posiciones, posiciones de gato guarda posiciones de gato posiciones de gato, va va la posición es correcta guarda lentamente lentamente pues ah. este es el diablo el diablo duro ok va se siente, se siente, se siente perfecto, hicimos nuestro primero nuestro primer circuito, nuestro segundo sigue el segundo, sigue el segundo sigue, pa de pa uno 7 8 9 10 cambio 1 2 3 4 5 6 7 Okay. Oh. ¿Se siente, no? Elástico, elástico. Elástico. Elástico. Elástico, elástico, guarda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, se, ¡Vamos! Sí. ¡Resiste! ¡Resiste! Eh, je, je. Nadie te regala nada, nadie te regala nada Nadie te regala nada en esta vida Nuestro próximo Con la feedback El perro El perro El perro cuá. Pa. pa, Uno Dos Rolino Cuatro Cinco seis Ocho Ok Siga el diablo, siga el diablo La pala, la rueda, la rueda La rueda ¿Qué vamos a hacer? Vamos a girar Para los lados para los lados, vamos, vamos, vamos, vamos, resiste, la posición, la posición, guarda la posición, postura Un avanti, avanti, avanti cambio, cambio, cambio de frente lado, lado, lado, lado ok de frente. Ok. Ok, falta una. Una. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza. Ah. Ok. Ah. Nadie te regala nada en esta vida. Nadie te regala nada. nada. Último. Último cuerpo libre. Cuatro, cuatro. Punta. Punta. Guardo de frente. Vamos a una modifica. Toca. Toca. Toca. Toca. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. En punta, las rodillas no tocan la tierra. Madre de Dios, estamos casi terminando. Vamos a hacer mountain climber con el elástico. Montan Cliver con el elástico, mano, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ah, seis, seis, seis, Sí. No. ok, vamos a hacer un poquito de cintura cintura, cintura, cintura cintura, cintura papá, vamos, vamos vamos a botar esos gordos que, que nos quedan que nos sobran de los lados ok, va, giro giro giro, agarro la pelota como si fuera la novia el amante, el fidanzato la novia el novio, la novia, qué sé yo, algo delicioso, un regalo. Giro, giro, giro, giro, me concentro. Estoy trabajando los oblicuos, la cintura, espalda baja. Continúa, continua. Ok, estamos casi terminando. Vamos a cambiar. Cambio de lado, cambio de lado, cambio, cambio, cambio. ok, prepárate, prepárate, ok, giro, giro, giro, ja, ja, ja. si tú al si tú todavía no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, así me das una mano, me ayudas a crecer, me puedes dejar tu comentario, Pablo, no me gustan los ejercicios, tú me matas con esos ejercicios, haz algo más suave, lo hacemos, <risas> vamos, saludos a toda la gente que nos guarda okay. ok ok, vamos a terminar con el último ejercicio yo le digo el diablo, el diablo, el diablo esto es duro, esto es duro el último, vamos a, a intentarlo hacerlo en pie desde en pie, en pie vamos a intentarlo, esto es el duro duro, duro, guárdalo guárdalo, guárdalo es. bajo, bajo, bajo, bajo bajo, bajo bajo, bajo ah lo ideal es bajar masa, más bajar más bajar más bajar más bajar más bajar más último último último último último él estuvo, él estuvo, matador, matador matador, tengo que mejorarlo, tengo que mejorarlo, tengo que mejorarlo. Despacio, despacio, se mejora. Voy a hacerlo sin, de otra forma, de otra forma yo lo hacía y bajaba. Vamos a ver si soy capaz. Este ejercicio, no hacerlo a casa, si no tiene la, eh, la lumbar fuerte, fuerte. Mírame, mírame, mírame, mírame. Tres, dos, uno, se va, se va, se va, se va, se va. Ah, ah. Ah, me gira la cabeza me gira me gira me gira es bastante difícil gracias a todas las personas que han guardado que han mirado este canal si tú todavía no te has escrito escríbete a eso tú lo repites estos ejercicios al menos eh, yo lo repetí al menos tres veces a la semana si queremos lograr grandes resultados eh, no me queda recordarles que hay que abinarle una sana y correcta alimentación, dormir bien, evitar tanta, tanto licor, tanto azúcar eh, y manjar tantos vegetales y verduras. Gracias a todas las personas. De corazón, Juan Pablo. Ah, ah, ah. Oiga, yo quedé muy muerto con estos ejercicios.